Si quieres saber quién es el único capaz de rescatar a una chica en problemas, cómo te atreves a atacarme, villana del espacio, y al mismo tiempo salvar el planeta, su nombre es Tenchi, Tenchi Muyo. No te lo pierdas en el club de los tigritos. Chilevisión lo tiene.